Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 27. Por encima de todo quiero ver. La idea de hoy expresa algo más fuerte que una simple resolución. Le da prioridad a la visión por encima de todos tus demás deseos. Quizá te sientas indeciso con respecto a si usar esta idea o no, debido a que no estás seguro de si eso es lo que realmente quieres. Eso no importa. El propósito de los ejercicios de hoy es aproximar un poco más el momento en que esta idea sea completamente verdadera para ti. Puede que sientas una gran tentación de creer que se te está pidiendo algún tipo de sacrificio cuando dices que, por encima de todo, quieres ver. Si te sientes incómodo por la falta de reserva que esta idea entraña, añade lo siguiente. La visión no le cuesta nada a nadie. Si el temor a perder algo aún persiste, di además. Tan solo puede bendecir. Necesitas repetir la idea de hoy muchas veces para obtener el máximo beneficio. Se debe repetir por lo menos cada media hora e incluso más si es posible. Puedes intentarlo cada 15 o 20 minutos. Se recomienda que al despertarte o poco después, establezcas un horario fijo según el cual vas a repetir la idea de hoy y que trates de adherirte a él durante todo el día. No te será difícil hacerlo, aun si estás conversando o ocupado en otra cosa cuando llegue el momento de repetirla. Siempre se puede repetir una frase corta, silenciosamente, sin que ello interfiera en nada. Lo que realmente importa es, ¿con qué frecuencia te vas a acordar? ¿Hasta qué punto quieres que esta idea del día de hoy sea verdad? Si contestas una de estas preguntas, habrás contestado la otra. Probablemente te saltarás algunas prácticas o tal vez muchas, no dejes que eso te perturbe, pero sí trata de adherirte al horario establecido de ahí en adelante. Si sientes que una sola vez, durante todo el día, fuiste completamente sincero al repetir la idea de hoy, puedes entonces estar seguro de que con ello te habrás ahorrado muchos años de esfuerzo. Y nos dice David, hoy enfocamos la mente en un solo deseo, y este deseo es la visión. Cuando digo enfocar, quiere decir, como dice Jesús, algo más fuerte que una simple resolución. Hoy, de hecho, le damos prioridad a la visión, entre todos los deseos aparentes en la mente, y dejamos a un lado la creencia en que este único deseo de visión será un sacrificio, recordando que la visión no le cuesta nada a nadie, la visión tan solo puede bendecir. En efecto, la visión extiende una bendición a todo y a todos y hoy no nos preocuparemos por los periodos de práctica perdidos ni por aparentemente olvidar el practicar la idea de hoy. Es un estupendo recordatorio de Jesús lleno de esperanza cuando dice si sientes que una sola vez durante todo el día fuiste completamente sincero al repetir la idea de hoy, puedes estar seguro de que con ello te habrás ahorrado muchos años de esfuerzo. Así que esta práctica de hoy es sagrada. Es como un punto de luz que se eleva entre todos los deseos aparentes. Y ese elevado, elevadísimo punto de luz, representa a la visión de Cristo. La prioridad superior entre los deseos. Puedes utilizar cualquier palabra que venga a tu mente. Jesús nos enseñó en la Biblia, que tu ojo sea puro. La forma de nuestra lección de hoy, ahora mismo, es por encima de todo quiero ver. Para mantener en la mente lo importante que esto es, la paz y el entendimiento van juntos. Están juntos en la visión, la visión de Cristo. Así que, una vez más, enfocamos nuestra mente solo en la idea de hoy. Por encima de todo, quiero ver.